Víctor y yo y una cuanta gente dormimos, pero la gran mayoría de la, de la población de nuestro San Francisco de Macorís, para ser un poquito específico, no durmió bien porque sus barrios, sus, eh, sus calles fueron inundadas, sus casas inundadas de la gran cantidad de agua, la plummetría que se quedó corta el anuncio, cuando se dijo que iba a caer eh, agua, cayó mucha agua y con un saldo a nivel nacional de un de un muerto hasta obra hasta ahora eh, según los últimos reportes eh, de las inundaciones que produjo a nivel nacional víctor no fue no fue una no fue por, por una zona una zona fueron más empezaron más temprano en noroeste sur, sur este sur esa zona eh, la, las aguas empezaron más temprano pero a nosotros nos agarró en las madrugadas y todo el norte y el, y el parte del, del oeste, la, en las horas de la madrugada, nos, nos agarró y la cantidad de agua sí, que cayó de manera persistente, pertinaz, o sea, un agua que fue eh, por más de tres horas y, y, y aún eh, se ven los vestigios de esta y solamente le queremos decir que el agua, todavía hay mucha agua, va a caer mucha agua, eh, por lo tanto, eh, desliz, los deslizamientos de tierra, las, eh, las inundaciones, además de eso, eh, la contaminación, la ausencia de agua potable eh, por esta situación, debido a que todas esas aguas se mezclan, las tuberías rotas, todas esas cosas son, tenemos que tomar en cuenta en esto. Vimos que también eh, parte de, y como, y como quién, quién va a pensar en, en, en, en tapabocas ni cubrirse en medio de un aguacero y sal, tratando de salvar lo que se pueda en, lo, en estos barrios, vamos a ver que también va, este va a ser un problema con la contaminación, con esta pandemia que nosotros estamos viviendo actualmente, que es el coronavirus. Esperamos, eh, solamente nuestra, nuestra orientación es que eh, si no está en un lugar seguro, eh, hagan el desplazamiento que las autoridades que están eh, bien alerta sobre todo la defensa civil para así eh, resguardarnos las vidas todo lo que usted tenga, los aguares y ese asunto eh, eh, se, yo sé que es duro dejarlo, pero siempre es bueno eh, preserv, preservar, no bueno, no es lo mejor eh, preserv, eh, preservar la vida que es lo que más importante Ahí estamos viendo unas imágenes. Quisiera que ella me confirmara si son las imágenes de la calle Sánchez aquí en San Francisco de macorís Que hacen, bueno, siempre ha sido una, una Un zona dolor de cabeza. vulnerable aquí en San Francisco de Macolís, producto de la situación eh, que tiene el sistema de drenaje o acalco, como, como se le llame, ¿verdad? Y es que todo el agua que cae en esta parte alta de la ciudad. Se baja por la calle Sánchez y provoca esta situación de inundaciones en esta zona de San Francisco de Macorís. Tengo entendido, ahí tengo amigos que viven en la zona que desde a la una de la mañana, o sea, no sea, esa zona no, no, sea no se ha dormido, no ha precisamente por, los, por las aguas que, que llegan hasta esa zona. Mira mi comentario, Sergio. Y Va también, Víctor, nos llegó la información de que el barrio Ugamba, donde está el puente está por encima, el Jaya está, está, está desbordado. No ¿todo? sé <risa> Todo. a imagina, si llevan las columnas, por ejemplo, del río Jaya, por aquí, por la zona del puentecito de eh, Cibolillo, por ahí, la zona de Santa Ana, la final de la y eso, que también son de las zonas más vulnerables que tenemos aquí en la ciudad de San Francisco de Macorís. Y quiero referirme a eso, Sergio. El país está pasando por una situación extremadamente difícil. Y es esta situación de la pandemia, del COVID-19, que ha afectado y que ha puesto de rodilla al mundo y a nosotros como el país. No es para menos por la condición de país subdesarrollado. De manera que el sistema eh, sanitario de los países más poderosos del mundo lo ha puesto de rodilla y lo ha puesto de manifiesto de la vulnerabilidad. ¿Qué no decir de países como el nuestro? Entonces, en nuestro país se les suma ahora esta situación esta época, temporada ciclónica, estos fenómenos naturales que llegan hasta el país, que también causan gran impacto en nuestro país, y muestra de eso es lo que estamos viendo en este momento. De manera que, una vez, recuerdo, recuerdo que hizo una visita el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, a esta zona de Uganda, que no recuerdo, creo que fue en el ciclón pasado la temporada eh, ciclónica pasada, que el presidente hizo una visita y solamente hizo una visita y ya, creó grandes expectativas porque pudo ver, palpar el mismo con sus propios ojos la situación que vivió San Francisco en ese momento, con ese huracán que impactó el país y aquí en San Francisco, de esta zona también fue eh, muy muy impactado, de manera que el gobierno que entra, tú dirías, pues bueno vamos a dejar lo que entre, no no es dejar que entre, que hay que saber tienen que tener claro a qué bien deben llegar a resolver problemas. Problemas que el otro no resolvió, perfecto. Problemas que el otro no resolvió y tal vez nunca tuvo la intención. Porque reitero, esa vez viendo al presidente Danilo Medina, yo te pregunto serio, amigos televidentes ¿cuál fue la diferencia posteriormente a la visita de Danilo Medina en ese momento, en esa situación de desastre, producto del ciclón que afectó a San al país y a San Francisco de Macorís de manera directa? Ninguna, porque ahí está Uganda, ahí está el sector Santana, ahí está el Barrio Azul, igualito. Ahí no ha pasado absolutamente nada. Proyectos sí. teóricos que se acercaron buscando cámaras y diseñando estrategias que iban a hacer tal o cual cosa, que un proyecto Campaña, campaña, campaña. Que bien, esas zonas muy vulnerables de la orilla del río Jaya, sobre todo aquí en la ciudad, y no se ha hecho nada. Pero entonces, así sin llegar a sabe el gobierno del PRM encabezado por Luis Sabina Reyes, lo que le espera. Estoy hablando de San Francisco de Macorís, que todavía dentro de los nombres sonoros no ha salido el primero que pertenezca a la provincia de Duarte. Y como yo digo, que es el vocero nuestro, que es una persona que le duela a San Francisco de Macorís, que le duela a la provincia de Duarte y que esté allá donde se manejan eh, los proyectos y donde hay que estar al momento de la repartición. Todavía hay tiempo. Ya me he dado cuenta que la mayoría de los ministerios la mayoría ya tiene, por lo menos, eh, eh, comentarios de quién va a estar al frente de mira, ellos. Mira, amigo, hay, yo, ¿Hay un yo, provincial de Duarte que esté en, en esa lista del gobierno del PRM mira, hasta hoy, 31 de julio del 2020? Yo entendiendo la política y los lo políticos dominicanos, y, y, y no escapa nuestra zona, yo estoy pe por, por, por pensar, yo creo que espero estar equivocado que eh, la miseria y, la, y el incumplimiento de algunas cosas que se prometen en campaña es para ser un tema de la próxima campaña. O sea, ellos para mí tienen que pensar en su mente, bueno, si resuelven este problema no voy a tener con que, que prometer cuando vaya a, a, a, a buscar mi otro cuatrenio o Porque lamentablemente, Víctor, o sea, que hay que pensar que, es, que los pobres somos temas de campaña y si resuelven eso ya no tienen tema porque no tienen sí, mira comprende. no tienen discurso no tienen nada pero para mí es eso que entonces que dicen recuerdo eso este país, ya este país está, está aprendiendo y muestra de eso lo que pasó ahora, el 5 claro. de julio eso es una muestra palpable y hay o, que ver usted, si porque es te explico serio. tú pero, mira yo tengo que llegué a San Francisco de Macorís 23 años y el sí. temita del, del puentecito de Ugamba es el mismo el temita del barrio azul es el mismo y cuántos gobiernos han pasado y todos han pasado por ahí. Todos los síndicos han pasado por ahí prometiendo. Todos los, los, los diputados han pasado por ahí buscando los votos. Porque hay que se consiguen los votos. A mí a ti es difícil venir aquí a la piña que a convencernos con bobería ni con pendejada. Pero allí llevan un pedazo, un dulce, llevan una libra de arroz y llevan una esperanza de que le van a hacer un muro para que no se le llene de agua cuando llueve y votan. Pero ese muro tiene 23 años que no se hace. Pero eso, Sergio, este país va aprendiendo. Y muestra de eso fue lo que hizo el 5 de julio. Y el PRM, el gobierno que se instalará el próximo 16 de agosto, debe verse en ese espejo. El, es ah, se... el PRM tiene que saber que el CEBAN es genérico, que para todo el mundo. Entonces, ese puentecito de Uganda, estoy hablando de la provincia de Duarte, de San Francisco, de Macorís. Ese puentecito de Uganda esa situación de vulnerabilidad que viven esas personas al lado, en la orilla del río Jaya. Tiene que venir una autoridad que se poderes que se impantalone. Por ejemplo, qué sé yo, un medio ambiente, un ministerio de obra pública que trabajen en coordinación con nuestras autoridades locales para resolver de una vez por todas ese problema. Bueno, oigo ahí que el, el, el ministro de Medio Ambiente... Para tú ser ministro de Salud Pública no tiene que ser médico, lo que tiene no. que ser un buen gerente. Entonces, lo que voy a comentar es voy a referir al que va a ser el futuro ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mena. No conozco ninguna experiencia, ni que sea un gran conocedor. te conozco, debo admitirlo. No conozco que Orlando sea eh, un conocedor de Medio Ambiente, pero si sale un buen gerente, pues puede hacer un buen trabajo frente de Medio Ambiente, porque, como decía alguien ayer, aquí hay medio ambiente, lo que no hay es ministro de medio ambiente, eso debe estar cerrado, pero yo espero que Orlando Jorge mira, si es de que está, se comenta que va a ser si es ratificado pues yo espero que realmente haga las, las cosas que hay que hacer que hay que hacer sin ninguna a la con, conocimiento te trajo, digo, no hay que ser un experto en medio ambiente medioambientalista, pero si sí ser un buen gerente Hacer un los los expertos están ahí nombrados. Mira, en Medio Ambiente hay, hay no. PHD Medio Ambiente nombrado de hace más de 30 años, pero no pueden hacer nada sin el ministro la anuencia. Porque todo lo que se genera aquí de Medio Ambiente es político y poder. O sea, eh, si Sergio Romero tumba un palo, cae pero, preso por un fin de semana y tiene que pagar una multa. Sí, pero pero Sergio... La gran mayoría de los de, los, de, los, de los poderosos de este país acaban con los ríos, de, eh, de, pelan, pelan una montaña y hacen un y hacen lo que le da su gana y no le pasa nada. Pero eso es porque esa Pero, fuerza viene de arriba. En serio, cuando menciona a Orlando Jorge Vera como ministro de Medio Ambiente y otros ministros, a Orlando no, no, le, no le duele a San Francisco de Macorís, la provincia. Por eso que yo digo que y reitero. Dios el, necesita para el, el, voto. el gobierno de Luis Abinader debe debemos tener nosotros, los provincianos de Duarte, ya que pasamos 16 años, 8 años sin tener a nadie que nos representa, aquí le duela la provincia de Duarte. Este es el momento, este es el momento de que lo tengamos. Así que yo espero, yo espero que en los días que faltan anuncien a Juan Pérez, a quien sea, el ministro de lo que sea, pero que esté allá donde se debaten las propuestas y los proyectos que van a las palacio. provincias y de manera especial, de manera exclusiva, la provincia Duarte. Tenemos que colocar un museo allá, porque lo que tenemos, lo que hemos tenido en los últimos años, en los últimos periodos de gobierno, no ha sido ninguno.